Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches, pero cuando usted ve este, este video, va a ser muy buenas tardes de lunes. Eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario y conductor de este programa, Radiando en Cana. Bueno, como usted sabe, bueno, y si no lo sabe yo se lo digo, este, pues mucha gente nos pregunta y es, y de eso se, se basa este programa, en las preguntas que nos hace nuestro público. Eh, en la cárcel, bueno, le comento, en la cárcel el lenguaje es muy diferente al de acá. Para dirigirse, dirigirse a las cosas o a las personas o a los actos que comete la sociedad en, en, en reclusión. Eh, y una de ellas es: mucha gente ha escuchado, no sé, acá afuera, pero allá adentro, digo, alguna gente sí, acá afuera, eh, la frase: lo que hablas con la boca lo sostienes con el culo. ¿No? Y nace un, un chavo me pregunta, me dice: oye, ¿qué significa esa palabra o esa frase? ¿no? Eh, bueno. Prácticamente es cumplir lo que dices, hacer valer tu palabra y cumplirla, ¿no? Cosa que, de este lado de las bardas, es muy difícil, ¿no? No nada más, este... Todos, todos, de, de, de verdad, por cualquier situación, en alguna manera o alguna forma, quedamos mal con lo que decimos. Algunas veces, no siempre, pero bueno, yo trato de... Lo que le digo, lo cumplo. <risa> Tarde, pero lo cumplo, me cae de madre, eso sí. Este... Y allá adentro igual, no, no es literal, bueno, no lo vas a pagar con el culo, obvio, ¿no? Bueno, si les late, pues ese ya es su problema, ¿no? Pero esa frase siempre anda rondando en la, en la, en la cárcel, ¿no? Y es este... Es, y las cárceles es el reflejo de, de esta sociedad, usted no lo crea. Eh, por ahí dicen que si quieres conocer tu país, conoce una de sus cárceles, ¿no? Yo los invito a que... Eh, conozcan la cárcel como por medio de nosotros nosotros hacemos teatro llevamos dos años trabajando en la penitenciaria de Santa Marta Catitla y en las playas de Hawái y eh, lo invitamos a que conozca la cárcel de una manera diferente nosotros hacemos obras de teatro esté muy pendiente, de verdad, esté muy pendiente muy bueno el comercial porque es mi programa y digo lo que yo quiera. Ah, no es cierto, ¿no? pero este, de verdad está muy pendiente. Vamos a tener Ricardo tercero en la plataforma de Teatrix. No le digo la fecha, no le digo la hora, pero sí le digo que vamos a estar. Eh, muy, Estamos puestos. Eh, y cheque, cheque esa plataforma, de verdad. Hay muchos compañeros, muchos maestros eh, mostrando su trabajo eh, en Teatrix. Eh, lo invitamos a que conozca a Ricardo III si no lo ha visto. Y si lo ha visto, pues apoye, apoye el pedo. Necesitamos dinero para ganar la guerra. Eh, no hay premio que dure si ya, 100 años. No tenemos papas ricos. Eh, al contrario, ¿no? Nos gusta trabajar y nos gusta ganar el dinero con el sudor de nuestra, de nuestra frente ahorita. Antes, ¿no? Antes era más fácil poner una pistola en la cabeza. Hoy no pensamos ni en eso, la verdad, aunque nos lo estamos pasando negras, de verdad. No, yo como ex... De ex convicto, ex delincuente, ex lo que sea, no, gracias al, al, a la cultura, gracias al teatro, pues no pienso en delinquir. Si tengo, cómo si no tengo, me aguanto. Pero siempre, siempre hay, de verdad, siempre, pues algo provee, y eso es este, pues, el, tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación a lo que haces. No, también los invito a que conozcan la cárcel, por medio de playeras, hacemos serigrafía, de verdad, diseños de algunos compañeros de allá adentro. Hay algunos que ya los llevamos, este, lo estamos repitiendo, ¿por qué? Porque pues, no lo ha pedido el público, no pídanme, ¿no? Decía que el, luego les platico, es esa es otra historia, ¿no? Este, pero sí, estamos haciendo serigrafía, tenemos a, a, a mi general Zapata, tenemos esta de 10 aniversario, esta, esta mire, Ahora vamos a, le tapo aquí porque pues, está el 10 Vamos a hacer esta, este de, es un volador, un granón. No, mire aquí están las caras. No, ahí está. Este, tenemos varios diseños, lo estamos, pues, estamos en el Face, como compañía de Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba sea teatro penny. Eh, nuestro correo teatrovisión, arroba furoshakespeare.com, podemos hacer la combinación que usted guste. Estamos acostumbrados a ofrecer el mejor servicio a los que nos compran una playera, un libro, ¿no? Eh, pues le podemos, les recomendamos varias combinaciones en playera y colores de tintas. Eh, algo que si le aprendí, un saludo a Yair, que anda no, por ahí la día, día de la impresión, eh, es combinar, o sea, tú también dale una propuesta al que te está comprando una playera. Así puede que te facilite todo tu trabajo y queda, con, queda satisfecho tu cliente, ¿no? Porque es, al fin de cuentas es un cliente. Y tenemos que atenderlo bien. Eh, también lo, lo invito a que conozca la cárcel eh, nos tenemos un taller de, de, de construcción de escenografía, ahorita pues desgraciadamente tenemos parado ese taller por, pues, por todo este pinche desmadre de la pandemia, eh, el sector, uno de los sectores más afectados es el teatro, es la cultura, aquí en la Ciudad de México, y no nada más aquí, sino en todo el país y en todo el mundo, de verdad este, pues estamos, estamos tratando de, no estamos tratando, estamos intentando, estamos esforzándonos por seguir mostrando nuestro trabajo, por eso de la... De, la, de esto, de la tecnología. <risa> y pues así dar a conocer nuestro trabajo, seguir ganando de, de, pues de, de ustedes, de ustedes consumidores. Lo invitamos a que, a que apoye, apoye los proyectos de impacto social del Foro Shakespeare de aquí, de la Compañía de Teatro Penitencial del 77. Somos tres entes en uno. Trabajamos. ...trabajamos de verdad toda la semana para llevarle un espectáculo, un bonito... ...una bonita playera toda la semana para que usted se vaya satisfecho, ¿no? Eh, bueno, eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Este fue su programa Radiando en Cana, de verdad, de verdad. También tenemos plantas, tenemos plantas, tenemos cactus, tenemos mala madre... ...tenemos, vamos a tener fresas, tenemos y tomate, tenemos tomate... ...tenemos una, es, ay, no sé, tenemos este, tenemos albahaca... ...tenemos romero, tenemos esa que es buena onda, que es la lavanda... Eh, y sábila, tenemos sábila para la gastritis, para las energías, usted la pone ahí fuera de su casa, es de sol, pues dicen que las plantas absorben eh, parte de la mala energía que anda rondando por nuestros hogares, pero bueno, lo invitamos a que conozca, estamos aquí en el Centro Cultural Digestivo 77, estamos en Abrán González, número 77 en la Colonia Juárez, a tres cuadras del metro Cuauhtémoc, si usted no sabe llegar, échenos un fonazo, vamos por usted y lo traemos. Eh, y siempre con la sana distancia tenemos sanitizante, hoy tengo trabajo mi cubrebocas porque pues, estoy solo en, un, en una habitación de 4x4, tenemos sanitizante, tenemos gel, tenemos termómetro, es, todo el día andamos con cubrebocas en el centro cultural, sanitizamos dos veces al día, de verdad para que la gente que llega a venir a recoger algo que haya comprado o que venga de visita simplemente por curiosar, pues aquí le abrimos la puerta y pues aquí lo recibimos a toda madre. Mi nombre es Javier Cruz, ánimo delincuencia Vámonos que ya nos vieron